No agarró nada, un de gato. No baja, no baja, no si sí baja. Va a bajar. con el pedo no va. Entonces este, se ve que está así. Está así. Quiero, sí, sí, está torcido. No, pero aquí le pueden levantar con el pared. Oh, pues, parece, pues para que le puedes pasar, para que no baje y no baja. Como crees que. Como esto, entonces se vea. Así. Así, Sí, sí, está grabando. Los ingenieros hablando de. Sí, sí, sí. Muy, ¿Cómo, cómo que, ah, esto va a ser tu sala Moy. Esta va a ser la, ¿La sala que? o cocina como tú lo quieras eh, tomar. Vamos calmar, estos son la? los ven ventanales. muy estos son los ventanales que tú vas a que dejamos aquí para la cocina. Eh, tenemos esta ventana que no está muy grande, pero esta sí está grande. esa es una, una salida de emergencia aquí vamos a dejar este murete para para aquí integrar tu cocineta que va a terminar hasta acá aquí tienen ya las bajadas de, de, de, de luz aquí va aquí que ingeniero va a ir aquí El centro, de carga. centro de carga y de aquí se va a distribuir a cada recámara la la, la energía por, por va, va a ir conforme a, a los botones que un botón Pasamos a la red camera. Camera. Desbarajé.